en internet son las 10 de la mañana próximamente bienvenidos de animo al canal Vamos a hacer una ruta de trail. Vamos a hacer una ruta que hace muchísimo tiempo que no hice. bueno pues ya hemos comido, hemos comido muy bien con el Casula, en una masía muy chula al final no finalizamos la ruta, no somos capaces de llegar a Montserrat hoy se nos hace tarde, yo tengo que estar a las 5 en casa Estamos, vamos a hacer una prueba le hemos puesto a losman que nos lleva a casa, perfil plano y perfiriendo caminos sin pavimentar y a ver qué nos hace de momento tiene buena pinta está siendo chulo hay que tener cuidado porque viene Seri y... y a ver si no es la Balear, el, el Osbandigo. digo. Bueno, el Oldman nos ha liado un poquito nos subido por una subida que en serio es imposible y a mí me hubiera costado mucho así que... lo uno que tiene el Oldman es que te redirige hemos cambiado el sentido y nos ha llevado por otro lado Mira, pues bueno, hemos aparecido donde el otro día volvíamos por Vilafranca no ha salido bien la vuelta pues hoy vamos a repetirla la ruta de los ríos esto ya lo tenemos muy por la mano muy conocido así que guay guay guay Si has llegado hasta este punto del vídeo, te habrás dado cuenta de que no te he la historia, así que sigo con mis problemas de audio. Lo solucionaremos, tranquilos. Si te ha gustado el vídeo, danos un gran like, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Let's go!